O sea, lo que hemos hecho ahora es formalizar el acuerdo entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca para poner en marcha una oficina de presupuesto del Congreso Nacional. Oficina de presupuesto que va a depender directamente de la Comisión Mixta de Presupuestos, oficina de presupuesto que va a tener como coordinación a los secretarios de ambas comisiones de Hacienda y cuyo objetivo principal es hacer un seguimiento del presupuesto, estudiar la, los... La, los ...coordenadas con las cuales se elabora el presupuesto... ...y a su vez analizar los informes financieros de distintas leyes. Hace muchos años estamos viendo la creación de esta oficina presupuestaria... ...aquí en el Congreso, y, y ahora fue una realidad... ...y fue una realidad porque creemos que es importante... Eh, ...justamente hacer el seguimiento eh, presupuestario... Eh, ...a propósito de la ley de presupuesto... ...y lo que tenga que ver con todo después los gastos... ...pero además con los informes eh, que vienen financieros... ...de los distintos proyectos de ley. La idea acá es que cada institución aporte con tres profesionales que, que calificados para estas materias, tres del Senado, tres de la Cámara y tres de la Biblioteca. Hablamos solamente de, de profesionales especializados en materia económica y presupuestaria y también se van a incluir eh, dos o tres profesionales más relacionados con temas más técnicos de análisis eh, de datos. Gracias.